Hola, soy Nadia y tengo discapacidad intelectual. Necesito información comprensible sobre qué método anticonceptivo usar. Quiero ser yo quien elija cuál es el mejor método anticonceptivo para mí y que no lo decidan por mí. Por eso yo soy promotora de salud.